Buenos días a todos, somos el grupo de futuros médicos del eje de biomedicina y hoy os vamos a presentar el proyecto en el que hemos estado trabajando estas dos semanas. Bueno, nuestra intención principal era la de estudiar los efectos de la hipertensión sobre el riñón, pero a pesar de que se realizó todo el proceso bien, eh, después a la hora de la verdad, al verlo en el microscopio, no se veía como nosotros esperábamos, por lo que tuvimos que cambiar la investigación en estudiar los efectos de la hipertensión sobre el ojo. Natalia y yo vamos a explicar la parte que realizamos con el doctor Valladares, que está relacionada con la histología. Para quien no lo sepa, la histología es una ciencia microscópica que estudia todas las estructuras celulares en forma de tejidos y de una forma muy concreta. Sería más o menos esto de aquí, que son pues, lo que podemos observar por los microscopios. Pero antes de obtener esa imagen, tenemos un largo proceso para poder obtener la muestra. A ver, primero, obtenemos la muestra que puede ser un tejido o un órgano que se extrae a través de una biopsia o una operación quirúrgica. Esta muestra después es tratada y se mete dentro de unos bloques de parafina, que no es ni más ni menos que cera de vela. Los bloques de parafina se cortan manualmente utilizando el microtomo y esos cortes se ponen en agua que está a una determinada temperatura y se pescan, que es ponerlas en el porta. Una vez ya tenemos los cortes en el porta, hay que teñirlos para que se pueda observar en el microscopio todas las células y todo. La, el tipo de tinción que nosotros hemos realizado es el de hematoxilina eosina y después de teñirlas, se montan, que es ponerles otro porta encima. Y una vez se haya acabado este proceso, ya se podrían analizar las muestras en el microscopio. Bueno, pues como han comentado mis compañeras, eh, nuestro proyecto va sobre la hipertensión en el ojo. Y bueno, para, hay que saber lo que es la hipertensión. Pues la hipertensión... Eh, es la... Ay, ver <risa> eh, es la elevación mantenida de la presión arterial por encima de los límites normales. ¿Pero qué es la presión arterial? Bueno, pues la presión arterial es la presión que ejerce el corazón sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Cuando nos medimos la presión arterial, tenemos unos ciertos valores. Entonces, si estos valores están dentro de los límites 12-8, significa que tenemos una presión arterial normal. Una vez que pase los límites 14-9, tendríamos hipertensión. Dentro de hipertensión tenemos diferentes grados, 1, 2 y 3, dependiendo de la severidad. Tener hipertensión es muy grave para nuestra salud y puede provocar infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Pero como nosotros estamos trabajando con el ojo, también hay enfermedades oculares. Eh, si tenemos hipertensión podemos tener glaucoma y si no se trata eh, adecuadamente puede causar, puede causar ceguera. A continuación, a continuación, yo les voy a hablar sobre la anatomía del ojo. Bueno, empezando de izquierda a derecha, el ojo se... A ver cómo funciona esto. <risa> Espera, que estoy ciego. Aquí. No. <risa> Ahí, vale, bien. Empezando de izquierda a derecha, tenemos primero la, la córnea, después tendríamos lo que es el humor acuoso y la pupila. Detrás tenemos el cristalino o lente, el cual, pues, eh, al lado tenemos el iris, que son estas dos extensiones de aquí, arriba y abajo de la pupila. Y, bueno, por aquí tenemos lo que sería la retina y, finalmente, aquí atrás tenemos lo, el nervio óptico y los vasos sanguíneos. Bueno, aquí podemos ver, en la, fo en la foto A, podemos ver lo que es un corte transversal, eh, una muestra, como ha dicho nuestras compañeras, de, de un ojo de rata. Aquí podemos ver eh, dicha imagen aumentada, donde podemos diferenciar aquí abajo la retina, el iris, el cristalino o lente y los procesos ciliares. Y bueno, ¿qué es el humor acuoso? El humor acuoso es un líquido incoloro que se encuentra en la cámara anterior del ojo. Este líquido, su principal función, es suministrar oxígeno y nutrir a las partes del globo ocular, como por ejemplo la córnea, que no tienen aporte sanguíneo. Si la presión del humor acuoso eh, aumenta, se produce lo que eh, conocemos como glaucoma. El objetivo de nuestro proyecto es estudiar los efectos de la hipertensión arterial en la expresión de acuaporina 1 y acuaporina 4, transportador de glucosa y bomba de sodio potasio, ATPasa alfa 1 y alfa 2 en los procesos ciliares e iris de ratas normotensas e hipertensas, para así determinar sus efectos en la producción de un moracoso. Vale, para esta investigación necesitamos 10 ratas, 10, eh, 5 hipertensas y 5 control Todas tenían alrededor de unos 20 meses de edad y para la extracción de los órganos lo primero que tuvieron que hacer fue anestesiarlas mediante una, in, eh, una inyección intraperitoneal de anestésico. Se procedió a la apertura de la caja torácica mediante una toracotomía mediante, eh, para realizar la perfusión cardíaca con BUIM, que es un líquido fijador. El tejido extraído se fijó por inversión durante 24 horas en BUIM, que fue el mismo líquido que utilizaron anteriormente. Las muestras se deshidrataron en esta máquina de aquí, se incluyeron en parafina y finalmente se, se cortaron en el microtomo, que es esta máquina de aquí. Eh, para esta investigación utilizamos la inmunofluorescencia, que es la expresión de proteínas que emplean anticuerpos para detectar y localizar antígenos específicos en las células y tejidos. Creo que ha habido un problema con el PowerPoint porque me faltan diapositivas, pero no pasa nada. Seguimos. Uy, bueno, como ya dijo Aileen, nosotros no utilizamos un microscopio óptico, sino que pudimos tener la suerte de realizar nuestra investigación en un microscopio de fluorescencia. Para ello, antes eh, tuvimos que realizar una inmunofluorescencia, que eh, es mediante antígenos, seleccionar diferentes partes de la célula que se conectan anticuerpos. Para ello... Nosotros utilizamos una inmunofluorescencia indirecta que consta de dos partes. La primera, añadir antígenos de primer Por lo que usamos, anticuerpos primarios que se juntaron al antígeno y sobre esto utilizamos anticuerpos secundarios que tenían añadidos eh, partículas fluorescentes que esas eran las que luego podríamos ver en el microscopio de fluorescencia. Bueno, recupero el, el mando porque, <ríe> vale. Como dije antes, que me faltó la diapositiva, perdón, mmm, utilizamos la técnica de inmunofluorescencia y los anticuerpos de acuaporina 1, acuaporina 4, sodio y potasio, ATPasa, alfa 1 y alfa 2 y GLUT1. Además, visualizamos las muestras tomadas en este microscopio de fluorescencia confocal. Bueno, y ahora yo les voy a hablar sobre la homeostasis, que es la regulación del organismo eh, para, mantener la, para mantener un equilibrio eh, cuando haya cambios en el medio externo. Eh, eh, para que este proceso ocurra, necesitamos que el agua eh, atraviese unos canales y para esto está la acuporina, que es una proteína transmembrana que gracias a ella puede pasar el agua a través de estos canales. Hay varios tipos de acuporina Está la acuporina 1, situada en los vasos de los procesos ciliares y en el iris, y la acuporina 4, que está situada en, otro, en otros tejidos. En el resultado final de los procesos ciliares, nos muestran que la acuporina 1, eh, es, eh, o sea, podemos ver que... A ver nos muestra que en ratas hay, una, eh, hay una, un aumento de señal, y como podemos ver en la imagen de la derecha, los vasos de la rata hipertensa y en los otros pues están los vasos normales. Bueno, continuamos con los resultados de los procesos ciliares. Aquí vamos a tratar con la expresión sodio potasio ATPasa alfa 1 donde podemos observar que... En la control hay menos eh, ATPasa alfa-1 que en la hipertensa, la SHR. Eh, en la expresión eh, sodio potasio ATPasa alfa-2 podemos observar que por el contrario la señal disminuye. Podemos ver el color fluorescente eh, rojo. Eh, ahora vamos a observar los resultados en el iris, donde podemos observar la proteína GLUT1. Podemos observar que también disminuye la señal. Ahora me dispondré a decir las distintas conclusiones que hemos obtenido de este proyecto. Primero, el aumento en la expresión de acuaporina 1 y sodio potasio ATPasa alfa 1 en los vasos sanguíneos y en los procesos ciliares podría estar relacionada con la hipertensión no tratada. La disminución de la expresión de acuaporina 4 y sodio potasio ATP-ASA alfa 2 en los procesos ciliares e iris de ratas hipertensas podría ser debido a un mecanismo de adaptación por aumento de tensión arterial. Los cambios en la expresión de las proteínas estudiadas indican un posible sistema de control de la presión intraocular mediante la acumulación del agua en el estroma y el espacio intracelular de los procesos ciliares e iris, que podría compensar el exceso de flujo de agua debido a la hipertensión. Bien. Se suponía que tendría que salir a una foto, pero ahora me voy a disponer a decir los agradecimientos. Primero, yo creo que en nombre de todos mis compañeros, estas dos últimas semanas han sido magníficas. Este campus es una experiencia inolvidable y preciosa, en el que no solo hemos aprendido millones de cosas muy interesantes y muy curiosas, sino que además hemos hecho numerosos amigos y conocido a personas brillantes. También nos han mostrado diversas ramas científicas que nos podrán ayudar en un futuro a elegir una profesión. Sinceramente, este campus ha estado lleno de emociones. Desde la sorpresa y emoción de ver un cuerpo, hasta descubrir los misterios y conocer a las bacterias. Desde cómo conseguir un doctorado, hasta... Eh, desde, cómo conseguir, perdón, desde cómo conseguir un doctorado, hasta observar la magia del helio sobre nuestras cuerdas vocales. La verdad que lo dicho, ha sido un campus magnífico y nos ha enseñado un montón de emociones. Una de las más importantes, sobre todo para todos nosotros, futuros investigadores y científicos, es que la ciencia no es perfecta. Pe eh, no es todo aciertos pero tampoco es todo fallo. Así que nada, agradecer a todos aquellos profesores e investigadores que nos han enseñado tanto como... Valladares, Luis e Ibrahim que nos encuentra en este momento y a nuestra monitora Yolanda que ha estado con nosotros en todo momento y a la perfecta coordinación que ha tenido este campo. Muchas gracias. A mí, la magia de la química. A mí lo que más me sorprendió fue ver el cadáver. Ver los órganos, sin duda. Ver el cadáver. Ver el cadáver. Aparte del cadáver, yo creo que me gustó... Me gustó que los profesores fueran tan implicados, siempre querían enseñarnos cosas nuevas y siempre surgían cosas que nos podían explicar, nunca estuvimos parados. Sí, pues yo lo muchísimo que he aprendido en este campus y cosas que a lo mejor se lo podría haber pedido pues nunca podría haber visto en mi vida y a los maravillosos compañeros que he tenido que siempre me han estado apoyando y a mis profesores. Yo, ver el cadáver... Cómo no, ver el cadáver y además todas las instalaciones que hemos, que hemos tenido la suerte de ver y que posiblemente mucha gente que yo que sé que estudia medicina no las va a ver en su vida o porque se quedan por el camino, porque hemos tenido la magnífica oportunidad de ir a visitar centros de investigación que están a un nivel bastante avanzado. Vale, ver el cadáver y también eh, me gustó mucho poder eh, experimentar con los microscopios y ver todo microscópicamente. O sea, me gustó mucho. Ah, y los compañeros, que hemos hecho amigos. Bueno, nuestro blog se llama Futuros Médicos, pues porque muchos de nosotros queremos ser médicos y estamos en el eje de biomedicina y salud. En el logo hemos puesto un médico y una rata, porque nuestros proyectos se realizaron con ratas y futuros médicos. En los menús incluimos quiénes somos, pues que decimos que somos estudiantes de tercera de la ESO y cuarto, y, y una foto de nosotros y los nombres. Y también eh, pusimos el día a día en el que explicábamos lo que íbamos haciendo cada día y también poníamos una foto para que fuera más llamativo y eso es del día a día. También pusimos un resumen de nuestra investigación. Esa imagen es en el Ibn en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, que fue una de nuestras visitas. Que esa también fue en el Ibn y también visitamos el instituto de farmacología que si ¿sí puedes poner una foto sí eso es en el instituto de farmacología y eso es el día a día también incluimos un resumen de nuestra investigación pues que hemos analizado los efectos de la hipertensión en los ojos de ratas. Y por último, una conclusión que es básicamente, aparte de las conclusiones del proyecto, pues lo que hemos aprendido. Y voy a leer una frase. La ciencia no es perfecta y aunque el procedimiento se realice bien, a veces el resultado no es el esperado, porque es lo que no pasó lo que nos pasó con la primera investigación de los riñones, que por eso tuvimos que cambiar a los ojos. Y pues eso sería